Eh, mesenterica craneal que ya la vamos a ver ahorita por el color. entonces, continuamos acá eh, vaso vaso aquí va el rumen con los pilares del rumen, que son estos pilares, pilares del, del rumen. rumen luego va del rumen, sigue el retículo que es este, el agujero ah bueno, el cardias, que es el que está acá el, entre, entre el esófago y el rumen está el cardias Después va entre el retículo, en, entre el rumen y el retículo, está el agujero rumen o reticular. Después, entre el retículo y el omazo, está el agujero el retículo más alto. El omazo, acá, ajá, que es este con sus eh, láminas. También le dice el dicho. Y el omaso, vamos al omazo, que es el omazo abomasica el abomaso es el estómago verdadero que tiene las glándulas entonces glándulas gástricas que son tres pilóricas, cárdicas y fúndicas que son estas de acá y aquí vamos a continuar por este lado seguimos acá entonces va eh, pílora duodeno vertical Hasta sigmoide. Duodeno descendente ¿Cuál? Este. Duodeno descendente Descendente Que viene acá Y está cortado Entonces Esta es la flexura caudal Duodeno ascendente Que él seguía por acá Que pues, se cortó por accidente Y acá Está la flexura duodeno yeyunal Y aquí ya arranca el yeyuno Ok Que es todo este de acá Entonces va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 Aquí sí. vamos a ver dos cosas que es la y la otra Colón en espiral. ¿Cuál? Este, que parece okay. como un caracol. Ajá. Uh -huh. Entonces aquí, aquí vamos, vámonos a ubicar. Eh, este es el ciego. ¿Se acuerdan? Ilion, ciego, leg Secal? Mm -hmm. Aquí va, colon ascendente.